Ya, y ahí acá a cargar el juego Pitstop, weón. Un jueguito del año 1983, desarrollado por Epix. Ya, una empresa antigua de jueguitos de Atari, weón. Muy vieja la weón. Este juego salió para varias plataformas en ese tiempo de Commodore, Atari, ya. Y bueno, ¿de qué trataba? Era más que todo un juego de auto donde podía competir con un amigo, porque en realidad no tenía ni un brillo jugarlo solo. La idea era más que todo hacer eh, el menor tiempo de las seis pistas que te presentaban en este juego vamos a jugarlo y lo vamos a terminar y lo vamos a terminar en pro ya ya por ejemplo podíamos elegir el número de corredores el máximo era 4 cachapo Atari ya se podía jugar de 4 players obviamente no se podían jugar al mismo tiempo era como alternativamente ya vamos a jugar uno porque estoy solo ya después el número de vueltas no me voy a pegar las nueve, las nueve vueltas que es lo máximo voy a jugar con, dando nueve vueltas tres o seis vamos a pegar las tres ¿ya? después de eso nos decía que seleccionemos el nivel de dificultad ¿ya? Rocky, semi pro o pro y aquí en el juego del recuerdo somos pro ¿ya? así que le vamos a dar y finalmente te decía selecciona el tipo de de carrera cinco mini circuito o gran circuito nosotros nos vamos a pegar el gran circuito gran circuito bueno, nos hacía jugar todos los cómo se llama Lo, las pistas que habían ya son seis en total y son pistas como conocidas obviamente no son las mismas pistas que, que se ocupan en las carreras de, de esos tiempos o sea, la, las pistas que ocupaban para competir pero tenía como la onda del mapa ya. Así que ya, os partamos en Pistop Y ahí van a cachar lo entretenido que tenía este juego Obviamente cuando lo jugáis con algún amigo Y bueno, gan ganar el que tenía Más plata y el que tenía, hacía menos tiempo Démosle, gran circuito San Jovit, Get Ready Player 1 Ya, esta va a ser la primera carrera Y ahí vamos a ir cachando Lo que sale Y ahí está nuestro super vehículo vamos. vamos a poner esto acá Para poder escuchar Bueno, ahí está el juego se como, como pegado al lado izquierdo nos mostraba el mapa ¿ya? como pueden ver hay un puntito que se está moviendo y, y es como se llama en mi vehículo ya eh, aceleráis nomás con un botón y cuando lo soltáis dejáis de acelerar ya no era la gran cosa más que todo era un, un joystick de atari con el que tenéis que jugar pit stop ¿no? ¿Ya? Eh, aquí bueno, obviamente no es como el Pole Position, que en el Pole Position te toca hay un vehículo y explotaba explotar al toque la cuestión, ¿cachai? O como el, el Great American Race, ¿ya? Fíjense que ahí la pantalla se expandió hacia el lado y después vuelve a, seguir, a cerrarse, ¿ya? Ahí les voy a mostrar por qué. Aquí los vehículos, cuando tú te das cuenta que van apareciendo de a dos, como que te chocan ahí, ¿cachai? Están chocando. Y además que... Los compadres, si te doy, dando cuenta, la, las ruedas de mi vehículo se van colocando más celeste. Lo mismo pasa si es que toco la orilla. Van como cambiando color. ¿Ven? Ya bueno, ya ahí ya tengo una rueda para Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenía que hacer para poder reparar mi vehículo? ¿Ya? Tenía que esperar a llegar a la zona de pits, que era la, la zona esta donde se agranda la pantalla y hacer más hacia el lado. ¿Ya? Y aquí era donde salía esta gráfica bacán. Y salía como esta especie de mouse que tú mueves con el joystick. Al seleccionar un, un mono, lo podéis mover, ya agarráis la rueda, le cambié el color, o oh, la, la cambiáis, ya, y ahí tenemos nuestro vehículo con las ruedas arregladitas, ¿cachai? Apretamos el botón y cambiamos de personaje. ¿Cachai? Y cambiamos la rueda. Era la media gráfica para ese tiempo esta cuestión. Un, un vehículo ahí. En pleno pizza. Este compadre que está arriba, bueno, no, no, como que no se ocupaba mucho porque al apretarlo, lo dejáis puesto ahí y lo soltáis, nomás y esperáis a que te cargara el fuel. ¿Cachai? A veces pasaba que lo dejáis ahí, ¿no? ¿Cachai? ¿Qué onda? Po? Bueno, uno, uno va a poder... Apretar, chucha. Ahí, ahí me manda un cóndor, ¿eh? Si uno lo apretaba y lo dejáis puesto, como que tenéis que hacerlo todo, de ¿no? Tenéis que esperar de ahí. Y al, al llenarse tenéis que como sacarlo, tenéis que como moverlo hacia atrás. Porque me haga, pasaba lo que me acaba de pasar a mí. Que lo apretáis y, y puta cagáis el estanque de la gasolina. Obviamente el lado está aumentando, está aumentando el tiempo y se va subando a, a mi tiempo que, que el de la carrera. Ya voy a sacar al, llenémoslo al máximo. A ver. Y ahí está lleno. Ahí lo saco. Y finalmente te voy ahí donde el banderillero... Quiere este y lo apretáis y el levantaba la bandera y podía salir todo auto de los pits. ¿Cachai? Era como terrible cool. Abajo, bueno, nos muestra las vueltas, ya voy en mi segunda vuelta. El tiempo ya me ha demorado, caleta, llevo 2 minutos 56. Y bueno, como pueden ver, ver al lado derecho de la pantalla abajo, eh, la, me muestra la velocidad. Hace como un, un, un sonido especial cuando agarra la velocidad máxima ahí. Parece una nave espacial la wea. Eh, y claro, ya al lado hasta el la más abajo. Me acuerdo que cuando estaba jugando con dos chicos esta cuestión decía, puta, al final, cabo, en este juego, weón, como que me disparan autos, weón. Como que me estuvieran disparando autos cada rato, bien brillo. Bueno, ahí la gente aplaude y todo. Y al final me da como un, un detalle de todo lo que pasó, pues, weón. Ya, resultados oficiales de la carrera. El primer lugar, siempre voy a quedar en primer lugar, si estoy jugando solo. Número de vueltas 3, el tiempo que me moré y lo que gané, ¿ya? 53 mil dólares. Supongo que eran dólares. Y bueno, abajo te, te, te dejan como las posiciones. Obviamente, después de, de esto le tocaba al player 2 jugar y jugar al player 2 y aparecía place 1, 2. Entonces te ubicaban en una posición. Ahora viene acá, te colocaban la posición que habéis ganado o habéis perdido. Ya estamos listos, estamos ready. Entonces ya cacharon más o menos de qué trata Pisto La gráfica era como totalmente Atari. ¿ya? Este fue uno de mis primeros juegos de auto, pues. bueno, sin contar el Mont Patrol que ese era como una nave espacial de la luna o no sé. Pues. Este fue mi primer jueguito de auto, después me jugué, me acuerdo, el Great American Race. Habían varios pisto 2, que no el, hay una segunda versión de este que se llama pisto 2 que, que ese juego se puede jugar de off player, este no. El otro se puede, podía jugar de dos player al mismo tiempo, pero era como que tenía mucha gráfica y como que no era, no era tan bacán como esto o sea, en el sentido de, de rapidez y todo ese tipo de cuestiones Puta, Y se quedó como pegasta, weón. Entonces, igual eran como... Había otro juego también de auto, el Rally Speedway, que era muy divertido, pero ese era como... chucha, parece que vamos a morir Rally Speedway era un, un juego que se veía el autito desde arriba ¿Ya? Y, tenía, y podía ir a competir con otro al, al mismo tiempo También ese era muy entretenido Más adelante lo vamos a ver Pero esos son juegos que han ganas de jugar los dos players pues, Con otra persona pues, No, no estar haciendo eh, review ¿no? de, de juego así solo pues. Oh, la rueda ya está roja Parece que vamos a ver cómo explota el auto Si es que no llego a, a los pits pues, ¿no? Entonces aquí era cuando un momento En que uno estaba urgido ¿cachai? Que tenía que bajar la velocidad Y el otro amigo tuyo estaba como un troll al lado Cagado a la risa esperando que te muriera bueno, la gráfica, los detalles que trae son esos arbolitos, los letreros de Epix y unos, unos helados que salen como en publicidad ahí. Bueno, ahí llegamos a los pits. Vamos. No, Suenó raro. Miren como tengo esa rueda, weón. Para la cagá. toma tómala. Por acción nomás en pistol. Era bueno, weón. Los compadres de Epix ahí haciéndose... Eh, ...publicidad en los, en los mismos pits. El pit creo buenos juegos. Recuerdo un juego, el and Junior. O el Jumpin', Entre uno de los juegos que he creado. Me con la encina démosle nomás. Yo creo que más llego. Ya llevo dos minutos... ...en esta pura carrera. Bueno, la pista era más larga. A ver, vamos a ponerle talento. Vamos a ver si, si hemos rajado. Obviamente si hubiéramos jugado más fácil. Los autos no, no son tan cabrones como aparecen acá, porque son como puros trolls que se te tiran encima pú. no hay chance bueno la gráfica también de la publicidad del juego este juego estaba para también o para cassette para disquet, también yo lo tenía en disquete tenía cueva pú. tuve suerte de tener una disquetera una... una xf no sé cuántito no me acuerdo el nombre pero no buen juego pero para competir con los amigos estaba bien. Bueno, ahí ya la rueda me la dejaron blanca. Y llegué, mis tres vueltas están listas. Y obviamente me entregan de nuevo las mismas estadísticas de, de la carrera de cómo estuvo. Bueno. Vamos el tiro la otra al B. Get ready, estamos ready. Ya démosle nomás. Así que ya podríamos decir que tenemos. Unos... Este sería nuestro primer juego de autos que estamos viendo aquí en el juego del recuerdo primer jueguito de auto no recuerdo haber visto otro bueno, después de más adelante salieron otros juegos más como eh, cuando ya se había muerto en la época de Atari, yo estaba muriendo eh, apareció un juego muy bueno, el Rad Racer el Rad Racer, sí, Racer el, el de NES. era uno de los clásicos de auto a ver si lo terminamos uno de estos días Bueno, el juego igual es como medio... Después de un rato te, te y con el tema que los vehículos se te tiran encima. Pues. Pero esa es como la... El auto es indestructible, pues, weón. Bueno. Ahora, bueno, mi auto es rojito y los autos enemigos son amarillos. Yo me pregunto por qué cuando estoy cambiando la rueda y miro hacia la pista, los autos que aparecen por detrás, fíjense son del mismo color de mi auto, pú. Ven, ahí pasó uno. Ya cuando pase un auto lo vamos a poner, lo vamos a partir, a ver. Ah, no alcancé. Lo que pasa es que cuando tiráis, apretáis el banderillero como que todo se pausa y podéis ver a los autos que han pasando detrás, para verle la gráfica. O sea, esas eran cosas que uno hacía para poder ver el detalle de todo. O sea, uno trataba de ver todos los detalles bacanes que habían en esos tiempos, pú. Otra cosa que no le había dicho es que si uno se pega a la orilla, es como que te empieza a cagar la rueda. Bueno, no, voy a tratar de no hacerlo acá. Pero si te pegáis mucho a la orilla, eso es como... No, no, sé, no sé cómo llamarlo, bueno. Como los baches, no sé qué se La orilla, bueno. La orilla con esas rayas te empiezan a, a quitar energía. ¿Cachai? Entonces ahora ya llevo acumulado 153 mil pesos o dólares, bueno. Ya, lo que gané son 53 y como que me va acumulando, ¿ya? ¡Qué alami! Demole. Esta sería como la cuarta. La quinta, no sé, yo creo que esta es la cuarta. Si se fijan al lado ya cambia el mapa. Hay unos mapas más largos que otros. Pero siento como que es como jugar un... Un f 0 weón, pero donde no morí, weón donde El f 0 ya ahí chocando también, no me acuerdo Sí, weón, pues el f 0 también ahí chocando con los compadres y no explotáis A menos que lo el, el auto explotara, o sea... Recibiera mucho daño Se puso medio abrigido acá Sí, pues este es como... Es como un estilo f 0 weón Chachaban ah, bueno, a los pit Como es esa onda, A diferencia que aquí los pit tenían los monitos, weón Vamos a cambiar la rueda delante Si se fija el weón de la encina no era como muy necesario Ya, a ver, vamos a poner aquí a ver si podemos poner pausa Bueno, ahí queda el auto ya otra vez Buen detalle <ríe> Weas es que se fija uno weón Vamos Ya vamos rajado en este super el auto de Tony Bronson weón Me imaginaba que era Tony Bronson wea el halcón bueno en este juego la única manera de morir weón es que se te hagan cagar la ruedas y, el, y bueno el auto explotaba todavía vamos a ver como explota el auto hay que ver todos los detalles es que se puede güey. chucha todavía me queda una vuelta más ya vamos ni ¿eh? con los pies al menos por esta vez Bueno, weón. bueno. y se ven los monos adentro del auto, pues, los más chistosos, pues, son como unos monos palitos. Como lo es de estos handles, ja, no me acuerdo cómo se llama? No me acuerdo ni una wea. <risa> ya vamos. Ahí llegamos. Ya llevo acumulado 212... Mil dólares, weón ¿Mm? mi tiempo y toda la cuestión. Le Mans, ya, veamos con Le Mans. vamos a ver qué onda. A ver qué tan brígido es la, en la pista de Le Un círculo, weón. Creo que este, este debería ser el último, el penúltimo, son seis recorridos en total de todos los que hemos revisado si se fijan el juego no, no, no tenía muy... No, no era muy largo y tú podías elegir las pistas después ya de que te las memorizabas y todo el cuento ya cuando estáis con los amigos ese, ya juguemos en este juego otra otro córrense pa' troll están puro odiando nos vamos a jugar uno vamos a ver si terminamos el rad racer le bueno. tengo harta gana el rad racer juego que me dejaba loco o Lord run bueno este, yo les contaba que este juego había sido el primero de auto pero el primero de atari yo había jugado uno en arcade que era era súper ordinario o sea no, no sé bueno, eran de esos que tú te subías y tenías un manubrio y de repente bueno, pasáis por una pista como como resbaladiza bueno. ya nos vamos a meter un rato los pits que se veía de arriba, era como el típico autito así, estilo Rally X que iba a ir por una... Voy a ir por la, por la pista y de repente pasáis por una pista blanca que era como... Eh, resbaladiza pú. ese fue el primero, pú. alucinada con esa weá. y después ya en la casa tenía este, pú, que era muy bueno ahí está lleno y lo sacamos vamos... La gráfica también de la publicidad bueno, de Pitstop abajo, la que venían los Catrich era la raja pues, bueno. Medio estilo Daft Punk para su onda ¿eh? sí, con... Abajo como pueden ver la gráfica que les puse ahí del, del cartridge muy, muy buena, muy 8-bit, muy, muy Tron diría yo Toda la onda Tron Chucha Ya Ahora la vamos a poner con todo ¿eh? no llegue ya ya yo llevo 165.000 acumulados y Jarama esta sería la última esta sería la última vuelta que nos vamos a pegar después de haber revisado este gran juego de epics llamado pitstop obviamente ya se dieron cuenta porque se llama pitstop porque pasamos los pits como que lo, igual podrían haber hecho una variedad bueno, en los otros vehículos para que no se vean siempre. No, no hayan sido siempre el mismo color, podrían haber sido. no sé, para haberle puesto otro colorcito al auto. ¿no? Siempre aparecen como los mismos dos. O será que siempre están compitiendo con los mismos dos, no Los ¿no? ¿No paso tan rápido que no me doy cuenta. <ríe> Ahí vamos con la primera vuelta. Hoy está esta origen. ¿eh? Está esta pista, bueno, no me di cuenta, man. Ya no importa igual la hacemos. Vámonos rajados Ya tengo una rueda celeste. Uh era tú, no ha Ahí choqué. Voy en la mitad de la vista, vamos. Qué buena, weón. oye a tapar la corneta esa rueda, Luego se va a poner roja. Ya. Uh. Pff, Va a explotar el auto, weón. Pits, córrete, Vamos. Uh. Ya vamos a cambiar toda la rueda. Mientras traspasan los vehículos de mi equipo Epix Si, sí, pues el auto era del equipo Epix, po, bueno. Por algo voy a decir eso y no creo que sea que sea. Es que alucino, bueno. ¿Ya? está Ni ahí con la encima, vamos el tiro a chocar el buen malo, vamos Bueno, obviamente tenemos que Que entender, weón, bueno, de que están En propo pues, bueno. weón Los autos se le tiran encima como, como locos, pues, para pa puro que mueres mm. Vamos ¿Ya? voy en, la, en el lap 2 Esta ya llegando lo terminaríamos y creo que no tendríamos que hablar nada más de pistos más que historia que pueden encontrar en, en internet weón, de quién lo creó y todo ese tipo de cuestiones ¿Ya? tenemos terminado pistos para ustedes primer lugar bueno me gané las 53 lucas más y el total son 318 lucas. ¿m? Que sería el total que uno es lo que gana. Ahí con toda su onda de banderita a los lados, como el marco que te lo ponen. Y ahí se acaba. Copyright Epics 1983, pistop. Ya, pues espero que le haya gustado este jueguito. ¿M? Ya lo vimos. Y a ver si seguimos viendo algunos otros juegos de auto. Al menos teníamos que recordar un poco este juego que era muy bueno, weón. Y es de vehículos, weón. Mm -hmm. ya pues espero les haya gustado y nos vemos en otro review de Atari que estén bien, chau